Buenas amigos y amigas de Grande Premio, la Fórmula 1 no descansa y continúa con el transcurso de una temporada 2021 de lo más interesante. Y es que este pasado fin de semana tuvimos el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil, donde Lewis Hamilton hizo toda una hazaña memorable que seguramente pase a la historia de este deporte. Y es que el piloto británico Tuvo un fin de semana de contrarreloj, prácticamente lleno de contratiempos y con muchas dificultades que superar para finalmente llevarse una victoria meritoria y muy grande que le pone aún más dentro de la lucha por el título mundial. Por eso hoy en el J.P a las 10 hablaremos sobre la victoria de Hamilton en Brasil y la resiliencia que tuvo que usar para llevarse el deseado triunfo. Pues como hemos comentado en la introducción, hoy toca hablar sobre el último episodio de esta fenomenal temporada de 2021 de la Fórmula 1. Y es que llevamos un año muy bueno. Yo realmente no recuerdo un año tan bueno en la Fórmula 1, prácticamente, seguramente desde 2012. Y es que estamos viviendo momentos únicos, momentos que pasan a la historia, momentos... Eh, que están haciendo ganar más audiencia a este deporte, que están enamorando aún más a los que ya llevamos años siguiendo la Fórmula 1 y sin duda el último episodio, el Gran Premio de Brasil, eh, fue uno más para la inmensa colección de grandes carreras de esta temporada y sin duda tuvo un protagonista eh, principal y fue Luis Hamilton. Hoy toca hablar de él. Eh, realmente el vigente campeón, el siete veces campeón del mundo, dio un recital. Y no, no hay adjetivo mejor que decir que brilló. O sea, la estrella de Mercedes brilló más que nunca. El Mercedes dio un potencial muy bueno a su coche. Y Lewis Hamilton lo supo aprovechar más y mejor que nunca. Y no fue fácil. Y es que también vamos a, de o sea, vamos a destacar la gran actuación de Lewis Hamilton, pero a la vez vamos a repasar también todos esos. ...contratiempos, todas esas dificultades que no hicieron que fuese una, una victoria fácil en Brasil... ...porque seguramente sin todo esto hubiéramos visto un paseo de Lewis Hamilton en Interlagos... ...con mucha facilidad y, y seguramente sin ningún oponente a la altura. Pero, pues por circunstancias externas a lo deportivo, a lo que ocurre en la pista... Este fin de semana de Gran Premio de Sao Paulo tuvo mucha, mucha cosa fuera de, del trazado brasileño. Y es que, bueno, vamos a hacer un poco el repaso general del fin de semana. Todo empezó ya con muchos problemas eh, en la, la llegada de las cargas de los equipos de México a Brasil. Eso ya puso un poco de acelerar a los equipos para tener todo listo un viernes, que recordemos que... En, Teníamos, teníamos formato de carrera de clasificación al sprint y que pues eh, todo cambia de, de, de lo, del formato habitual que estamos acostumbrados. Y llegamos a un viernes con uno, unos entrenamientos libres, que parecía Red Bull el más fuerte. Recordemos que Red Bull venía de ganar en México con mucha autoridad, con un Verstappen que dio todo un golpe en la mesa para reforzar aún más su liderato en el, en el mundial de pilotos. Pero además llegaba a Brasil como favorito, y es que Red Bull, viendo lo que había pasado en México, llegaba a Interlagos, pues no sobrado, pero sí con los ánimos muy subidos y con prácticamente todo el paddock colocándolos como favoritos a esta carrera. Los libres parecía que todo yo indicaba que iría así, pero en clasificación recibimos ya el primer golpe de. el primer golpe de teatro, el primer golpe de sorpresa. Y es que Lewis Hamilton se hizo con la ball position en la clasificación que formaba la parrilla para la carrera al sprint del sábado por la tarde. Pero, pues, pues como ya muy, no estamos acostumbrados a lo mejor, pero sí que no es la primera vez, ya hemos vivido muchos episodios parecidos, pues la clasificación no terminó con el tiempo reglamentario, sino terminó en los despachos con toda una tarde bien movida en Sao Paulo y una mañana de sábado que aún teníamos muchas incertidumbres por resolver. Primero de todo, el DRS de Lewis Hamilton en la clasificación fue declarado ilegal por mile, milímetros, por muy poca diferencia de lo permitido, pero que finalmente le costó la desclasificación de la clasificación. Por ello, en la carrera sprint salió desde la última posición, vigésimo. Max Verstappen también estuvo investigado por los comisarios, por las famosas imágenes tocando el coche de Hamilton en el parque cerrado. Se resolvió con una multa y no tuvo penalización en parrilla. La situación, pues más complicada imposible para Mercedes. Teníamos a Hamilton en última posición, Verstappen en la primera pero con botas en segunda posición pudiendo, pues por qué no, eh, ponerle un poco la, las cosas difíciles a Verstappen y lo hizo. Fue realmente el primer punto clave del fin de semana. Bottas se adelantó bien a la salida, lideró la carrera, acabó ganando la carrera al sprint, Verstappen fue segundo y el recital vino por detrás. Hamilton saliendo último terminó quinto. En 24 vueltas eh, hizo todo un recital de adelantamientos, demostró la gran potencia en velocidad recta, en velocidad en recta, en velocidad punta en es, sin duda, el gran fuerte de Mercedes este fin de semana y lo demostró, porque es que adelantaba a los rivales que parecían de una división menor. Visto lo cual, el jueves ya se adelantó, el viernes se adelantó, que Lewis Hamilton tendría una penalización de cinco posiciones por el cambio de motor de combustión interna y por ello perdería cinco posiciones en la parrilla el domingo. Yo quinto, saldría décimo. Y en el domingo en carrera otro recital, sin duda eh, Hamilton peleó contra todos los obstáculos que se le pusieron delante y los venció a todos. Y es que no hay palabras para describir eh, semejante actuación. En pocas vueltas ya había adelantado todo el pelotón medio, se colocó detrás de, de Pérez y Botas, su compañero le dejó pasar obviamente, con Pérez tuvo un bonito enfrentamiento, que duró pocas vueltas, pero fueron intensas. El mexicano se defendió muy bien, eh, hay que pues, destacar también el papel del escudero de Red Bull, pero Hamilton con esa velocidad se lo sacó de encima y puso los ojos encima de, de Max Verstappen. Finalmente, una lucha preciosa entre seguramente los dos grandes pilotos de la parrilla de, este, de la actualidad, dos grandes talentos que mostraron todo su potencial, dieron los dos todo de ellos mismos para darnos una batalla preciosa durante gran parte de la carrera. Llegó, incluso, a estar cerca de, de, de la tragedia de nuevo. Eh, hubo un pequeño toque ahí en uno de, de, de los intentos de adelantamiento de Lewis Hamilton, los dos se salieron por fuera en la curva 4 y por poco acaban desgracia. Aún así, Hamilton volvió a ponerse a la estela de Max Verstappen y preparó, cocinó a fuego lento la maniobra para culminar esa gran remontada con una victoria espectacular. Y es que fue una actuación de libro, peleó contra toda adversidad posible, una resiliencia increíble del piloto británico que al final llegó al éxito, sumó los 25 puntos, recorta 7 más a Max Verstappen y nos quedan tres carreras por delante... 14 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, 11 puntos de diferencia entre Mercedes y Red Bull. Tres carreras por delante, tres circuitos eh, que tienen poca información todos los equipos. Vamos a catar este fin de semana sin descanso, sin nada, para ver un nuevo episodio que promete, sin duda, emociones y muy fuertes. Y es que, ya estamos llegando al final de, del campeonato, quedan solo 78 puntos por entregar a los equipos, tres carreras, viene también Arabia Saudita con un circuito que prácticamente no está ni terminado y culminará todo el, fin de semana, el segundo fin de semana de diciembre en Abu Dhabi. Pues tenemos mucho por delante aún por vivir, muchas emociones, pero sin duda eh, ha sido un golpe moral de Lewis Hamilton para decir... Aquí estoy, no me he muerto, no ha muerto esta lucha y va a pelear hasta el final, hasta el último suspiro por este campeonato del mundo. Max Verstappen lo tiene muy bien, son 14 puntos de diferencia, sin nada falla, si no hay un abandono, tiene todas las de ganar, pero tiene también a un siete veces campeón del mundo diciéndole que no quiere perder este campeonato, que quiere lucharlo hasta el último minuto y va a tener que sudar y mucho el holandés para mantener esta ventaja hasta el final. Por eso, para los aficionados como nosotros, pues sin duda lo vamos a vivir y mucho, con muchas ganas, este final, porque promete ser de lo más emocionante. Verstappen va dando sus golpes de autoridad, sus golpes de talento, de joven talento, para mostrar que quiere y desea ese campeonato del mundo, pero un viejo experimentado, un veterano como Lewis Hamilton, considerado uno de los mejores pilotos de la historia, no se lo va a poner fácil. Y esta demostración en Brasil luchando contra todas las adversidades. Fue toda una demostración de intenciones de que va a estar ahí hasta el último minuto. Y nosotros no nos lo vamos a perder.